Parte de las novedades de este censo tiene que ver con la modalidad digital que vamos a implementar. Es una de las grandes innovaciones que hemos hecho. No solo vamos a tener el censista que va a recorrer el día 18 de mayo, puerta por puerta, sino que a partir del 16 de marzo y hasta el 18 de mayo, vamos a tener que la posibilidad de que la gente entre a una página web y pueda completar el censo. Y el día 18 de mayo. Cuando pase el censista, aquel que hizo el censo digital, solo le va a entregar un código de completamiento, de finalización del censo digital, y el censista se va a ir a la casa siguiente. Esto va a agilizar mucho el proceso, nos va a permitir acelerar también a nosotros el procesamiento de la información, y en definitiva el, la velocidad en que vamos a dar a conocer los datos también. Más allá de la, del operativo, por ejemplo, el digital, la capacitación, que va a ser una capacitación virtual también, eh, el, los sistemas de gestión del censo que vamos a tener para el seguimiento, va a ir incorporando, el censo incorpora nuevas temáticas. Yo siempre digo lo mismo, los censos deben evolucionar a medida que va evolucionando la sociedad. Eh, diez años atrás, por ejemplo, en el último censo, el 27 de octubre de 2010, no existía la pregunta de identidad de género, porque no era una temática que había una demanda todavía por parte de la sociedad muy grande. Bueno, la sociedad fue evolucionando y a hoy no poner preguntas sobre identidad de género, estaríamos este, no dando información sobre una sobre un tema que la sociedad está demandando información ¿no?